Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, os voy a enseñar cómo podemos ver un vídeo short pero fuera del apartado de short, o sea, quiero decir, verlo en la página tradicional de YouTube. Lo que tenemos que hacer es eliminar la parte que no identifica al vídeo de la URL. Quiero decir esto que tengo señalado en azul. Voy a pulsar la tecla de retroceso y la LX. Hago clic fuera de la barra de direcciones y ahora debo de pegar esta parte. Ustedes la tienen en la descripción del vídeo. Ahí la voy a dejar. A ver si puedo copiar. También lo pueden escribir esto manualmente. Si tomamos ahí el cursor, Control V, por ejemplo, para pegar. Y así que podemos pulsar. Ella y. y ya nos llevará a la página. ¿no? ¿A que no sabes por qué me sacaron de a la página de Toda la Vida dios Lo mío es que me gusta más, estoy acostumbrado a ella y la veo mucho más práctica. Es como que le han quitado funciones al apartado de shorts Un saludo y buen día, chao.